Saludos, mi gente chévere de YouTube. ¿Qué tal? Soy yo, yo, el RH. Y ya estoy de regreso luego de que me hayan baneado el canal hace aproximadamente un año. Y nada, mi gente, en este vídeo ustedes me estarán acompañando con un pequeño aporte que le estaré haciendo a los indigentes en la calle. Así que vamos con el vídeo Y nada, mi gente, estamos ahora mismo en búsqueda de la persona a quien le vamos a entregar el pequeño aporte. Allí, como pude, se va. Estamos en aquella esquina y miré una persona allí. So, sígame. Como ustedes pueden ver, ya tengo los sobre aquí, so, dale, ven, Jonathan, dale, ven, chama para acá, dale, ven. Ahora mismo estamos en busca de lo que la persona, pero no veo más por aquí. Nada, mientras esto yo no lo hago para que ustedes vean que yo soy la mejor persona del mundo, ni nada de eso. Yo lo grabo esto solamente para incentivar a ustedes que hagan lo mismo con lo que ustedes puedan. Si no pueden darle algo monetario, eh, lo que sea una carta, algo, porque ustedes saben que estas personas que están en la calle no la están pasando fácil. O sea, eh, las pasa muy difícil, como está la situación ahora mismo. Eh, como está todo, todo, muy terrible, el frío, todo eso. Nada, seguimos. Bueno, mi gente, ahora mismo voy allí, Andeta, Andeta joven que está aquí, esta señora, y le voy a hacer el aporte mío de lo que está haciendo en el día de hoy. Le estaré haciendo el aporte, miren cómo será su reacción. Vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño aporte. Ese es el aporte mío que le estoy haciendo. Ustedes saben, miren su reacción. Dale, seguimos, vamos a seguir. Dale, dale, seguimos, vamos a seguir. Dale, vamos a seguir. Seguimos me por aquí. Aquí vi varias personas, así que vamos. Dale, esto no, no, no lo hace para que vean que yo soy la mejor persona del mundo. Nada, eso solamente, esto me sale, o sea, de corazón hacerlo, o sea, ¿entiendes? Y esto yo lo hago incentivado a ustedes que hagan lo mismo, con lo que ustedes puedan. Eh, pueden, pueden No, no tienes obligatoriamente que regalarle 100 pesos, 50 pesos, hasta un peso que ustedes les regale, siento que lo hagan de corazón eso dios lo ve así que nada seguimos dale y bueno mi gente por aquí encontré un señor que está cantando dale por aquí el señor se encuentra ahí, dale enfoque al señor ven dale y a este señor le voy a hacer también un pequeño aporte vamos por aquí ven donde que está el posadero ahí aquí le voy a hacer un pequeño aporte ahí dale yo no está bien aporte y eso dale mi gente hagan su aporte y eso dale. dale y bueno mi gente a esta persona que ustedes ven aquí yo pensaba hacerle un aporte de algo monetario pero como yo puedo ver la situación de ellos esa persona eh, si yo le hago algo monetario sé que lo usarán para estupefaciente entonces yo lo que voy a hacer un aporte con mascarilla porque en el día de hoy hice varios aportes hice aporte con mascarilla tapabocas y también algo monetario entonces lo que voy a hacer que yo le voy a hacer un aporte con mascarilla porque si sé que le doy algo monetario lo van a usar para cosas innecesarias así que vamos así que se la dejaré por aquí la mascarilla Córtalo por ahí ahí, papá bocas ahí, vamos allá no, a ellos enfócalo a ellos. Ahí. Como ustedes pudieron observar, esas personas están usando lo que es estupefaciente ahí mismo. Entonces, por eso no quise darle algo monetario. No sé si el camarógrafo invocó, pero esas personas estaban inyectándose. Entonces, por eso le hice el aporte de tapabocas, para que por lo menos se cuiden de lo que es el COVID. Así que nada, segu okay. Y si este video le gustó, no olviden darle like y no olviden seguirme en mi cuenta de Instagram, que todas las personas que compartan en este video lo estaré subiendo en mi historia de Instagram, arroba YolaniRH1. Le estaré dejando el link en la descripción de este video. Y también no olviden de pedirme una segunda parte de ese video si le pareció genial. Y nada, de antemano también le quiero dar las gracias a YouTube por abrir mi canal nuevamente y gracias a todas las personas que se mantuvieron ahí al tanto luego de, un, de una larga espera hace aproximadamente un año que me cerraron el canal y muchísimas gracias a YouTube también y nada, se les quiere mi gente y cuidado